Más de 70 pruebas se han presentado en el caso golpe de estado en contra de Yanine Áñez, este proceso judicial que va por la justicia ordinaria. Además de Yanine Áñez están involucrados ex jefes policiales y militares en este caso denominado golpe de estado 2. ¿Qué va a pasar en un futuro después de estas pruebas presentadas? ¿Hacia dónde va a ir el caso golpe de estado 1 y caso golpe de estado 2 por la justicia ordinaria? Estaremos hablando de este tema. Además, los nueve alcaldes de las ciudades capitales más la alcaldesa del Alto se han reunido por más de cuatro horas con el presidente de Estado Luis Arce para definir los lineamientos de trabajo, esto en marco del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025. Ustedes recordarán la famosa ley del PEDES que estaba siendo observada por algunos referentes políticos de la oposición al gobierno, además... ...de algunos gobernadores como Luis Fernando Camacho... ...que aseguraban que esta, este marco normativo... ...este plan de desarrollo atentaba contra las autonomías en el país. Hoy hemos escuchado en conferencia de prensa... ...al alcalde de Tarija en representación... ...de todos los alcaldes de las ciudades capitales más el alto... ...decir que se van a instalar tres mesas de trabajo para planificar los proyectos que engloben este plan de desarrollo económico y social. Con este tema parece que se ha zanjado o no la cuestionada, para la oposición, eh, ley del PEDES. Esto es Irreverentes. Bienvenidas y bienvenidos. Las semillas no tienen dueño. El sistema falla. Si se organiza el pueblo y nos movemos los de abajo, el sistema falla.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 Martes 30 de noviembre del año 2021, último día del penúltimo mes de este año. Mañana ya inicia la recta final de lo que es este año 2021, los preparativos de nuestros irreverentes. Vamos a conocer a continuación programa número 17 de este segundo ciclo de irreverentes por Avia Yala Televisión pero como es característico, la línea irreverente habilitada 699-899-33 para que puedan enviarnos sus mensajes, su participación, sus preguntas a alguno de los panelistas, sus intervenciones, estaremos leyendo como es habitual todas las noches. No estoy solo, estoy con los irreverentes de siempre. Andrés Huanca, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal Diego? Buenas noches, compañeros, compañera, muy buenas noches y como siempre un gusto estar con la audiencia pues de está también está, por supuesto, nuestra irreverente Patricia Guzmán. ¿Cómo estás? Buenas noches, compañeros. Eh, buenas noches a todos los que eh, nos ven por redes y por televisión. Y también está, por supuesto, Alem Quisbert. ¿Cómo estás? Buenas noches. digo buenas noches, compañeros. Buenas noches. Público conocedor, muy buenas noches. Y al fin, equipo completo, panel completo, estamos junto a Carlos Tadeo Ri Rivera Parra. Él es abogado. Tiene estudios de maestría en diplomacia, relaciones internacionales e integración en la Universidad Andina Simón Bolívar, además de la Escuela Diplomática de España. Es columnista en think tanks españoles como FAES, Juan de Mariana, además es guionista del canal de YouTube Visual Política. ¿Cómo estás, Tadeo? Muchas gracias por estar junto a nosotros esta noche. Las gracias a ti y a todo tu equipo. Buenas noches, Diego. Buenas noches a todos los irreverentes. Un placer estar en esta casa televisiva. Muchas gracias, Tadeo. Equipo completo, entonces, vamos a hablar acerca del caso Golpe de Estado 2, Estas es más de 70 pruebas presentadas en contra de Yanine Áñez y ex jefes policiales y ex jefes militares. General Calimán, el comandante de la policía me ha enviado una nota solicitándole a usted que envíe a sus funcionarios a las calles para que lo colaboren. Y después del pedido que yo le hago como presidenta del Senado, no coordina con la policía para acabar con estas delincuencia que están ahora en la calle. Los casos golpe 1 y golpe 2 tienen que ver con las acciones atribuidas a la señora Yanine Áñez antes de que sea autoproclamada presidenta del Estado. El Ministerio Público ha solicitado la, la pena máxima en pero... Eh, que son 10 años, en pero eh, eso ya será una decisión del tribunal de sentencia en el cual se ha sorteado este caso. Presentadas estas pruebas, ¿qué pasará en el futuro ante la justicia? Eh, ¿Cuál será el futuro más bien eh, de Janine Áñez? Patricia. Eh, bueno, creo que es importante eh, aclarar que este proceso, bueno, forma parte del proceso golpe de estado 2, ¿no? Y que, bueno, tiene que seguir su curso de acuerdo a eh, los procedimientos, ¿no? Que la justicia dicta. Creo que estamos en un tiempo en el que todos queremos apostar por una justicia mucho más transparente y, valga la redundancia, justa, ¿no? Es decir, que realmente logre generar, eh, eh, digamos, eh, castigos a quien merece, que no que la gente no quede impune. ¿no? El tema de, del, caso, del caso del golpe de Estado, bueno, es un tema que ayer ya lo mencionaban, por ejemplo, en, en la marcha masiva ¿no? de, por la democracia y por la patria, que se pedía justamente que haya justicia por todas estas personas que han eh, sido, digamos, víctimas del golpe de Estado, ¿no? Entonces, creo que eso, la gente, el pueblo, está en búsqueda de justicia y es importante que podamos volver a creer en, en, en un sistema de justicia, ¿no? ¿Alem? Bueno, para que tengas un poquito más de datos, la, la defensa de Janine Áñez asegura que y considera que esta acusación con más de 70 pruebas eh, es vaga. ¿En qué crees que acabe? Y mira, el, el marco legal, ahí lo vamos a dejar al compañero, que tiene más mayores argumentos, mayores herramientas técnicas. Eh, voy a ser muy cortito en esto. El, el tema político me parece lo más importante. Richter decía hace un par de semanas, un par de días, no, el lunes si no me equivoco, que hay que sanar las heridas del 2019, cerrar el siglo 2019, cerrar el discurso. No me acuerdo el término, pero la idea era, lo que plantea es... Eh, Eliminar el discurso del 2019. Golpe o dictadura, me parece que fue por ese lado. Creo que en este momento la señora Áñez está jugando un papel muy interesante, por un lado como víctima política, pero por el otro lado también como un chivo expiatorio de lo que fue el 2020, sobre todo, y toda la crisis económica que generó el, el gobierno transitorio. Tadeo. mi opinión es, bueno, va en dos vertientes. La primera que si se está acusando en este caso Áñez, son por delitos específicos y que quizá nada tienen que ver, o muy poco tienen que ver, con los actos eh, llevados a cabo en Sencata, que fue algo horroroso, y bueno, en el resto del país, acaba, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que le está sucediendo a Yanine Áñez con estos dos casos, ¿no? el caso golpe de Estado 1 y el caso golpe de Estado 2, con, delit con cinco delitos plenamente visibles, eh, sedición, resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes, eh, terrorismo, entre otros. Eh, bueno, denotan un proceso político que obviamente está dirigido por la Fiscalía, pero que tiene otras raíces que están dentro del órgano ejecutivo, y es un proceso, una investigación que no ha llegado a lo largo de meses a un buen puerto. No ha llegado a un buen puerto porque los hechos que han acaecido en 2019, a momento de esa sucesión, que a mi criterio es irregular, pero esa irregularidad poco irregular, común. Irregular, no inconstitucional. No inconstitucional, eh, fueron tan complejos que han generado responsabilidades, no solo del lado de la oposición en cuanto a, a los actos que pudo haber llevado a cabo, sino dentro del mismo movimiento al socialismo. Y es por eso que declaraciones tras declaraciones no se ha llegado a algo concreto. Aparte, podríamos mencionar que el gobierno de Luis Arce, a momento de iniciar estos procesos contra Yanine Áñez, no ha tomado en cuenta recomendaciones claras de organismos internacionales. Un ejemplo y que eran recomendaciones para el gobierno de Yanine Áñez en su momento. El informe que hizo la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a finales del 2019, en el que, bueno, dice claramente que, que, que Áñez se le fue la mano con todo lo que hizo en Sencati y Sacaba y que fue autoritaria y que hubo grandes violaciones a derechos humanos, claro, es imperdonable, pero también entre sus recomendaciones, voy a nombrar una de las más importantes, la 3.4, establece que delitos que casualmente, por los que casualmente, mejor dicho, está juzgada Áñez hoy en día, eh, por ejemplo, incumplimiento de deberes, sedición y terrorismo, deben ser modificados. ¿no? Debe abrirse la, la normativa penal para modificarlos, porque su interpretación es muy amplia, muy ambigua, y da lugar a que haya una aplicación arbitraria de la ley en contra de cualquier individuo. Tú dices que eso estaría ocurriendo ahora. Exactamente. Luis Arce debió haber observado, ¿no? haber haber prestado atención a estas recomendaciones para, no, para que esto no suceda con Áñez. ¿no? Es en parte, son en parte las cuestionantes, ¿no? Que están, están alrededor de este proceso de, en contra de Janine áñez y que hacen que, que, claro, su responsabilidad sea cuestionable en el marco de lo que, está, lo que ha sucedido en 2019. ¿Andrés? Bueno, yo creo que, además de lo que mencionaba Patti, de que, bueno para que se cierre, igual citando ahorita lo que hablaba Len, para que se cierre la coyuntura del 2019, no se hace por meter todo lo que sucedió bajo el tapete, sino efectivamente llegando a justicia, ¿no? Ahí apelo también al informe de que de que habló Tadeo, de que es necesario pues que hayan juicios, de responsabilidad por todo lo que sucedió, pero también es necesario llegar a la verdad histórica de los hechos, ¿no? Esta, esta nueva imputación por parte de la Fiscalía, Janine Áñez, y una serie de mandos altos militares y policiales, nos traen nuevas luces al respecto. Entre esas, por ejemplo, el hecho de que antes de que Janine Áñez llegue a La Paz, en el 11 de noviembre, un día después de de la renuncia de Evo Morales, ya estaba en contacto con las fuerzas militares, ya estaba en contacto con la policía, que incluso uno de los mandos militares pensó darle de su propio bolsillo dinero para que ella se transporte en helicóptero. Esto, por supuesto, muchísimo antes de que ella asuma como presidenta. O sea, el hecho de que hay una deliberación militar, una insubordinación, que era lo que, vamos a decir, una de las partes más gruesas de la teoría del golpe de Estado, pues se va confirmando a cada mes que va pasando. Ahora un poco entrando en el debate con respecto a lo que decía Tadeo, sí es cierto que en el caso del golpe de Estado 1 se habla respecto al terrorismo y sedición, ¿no? y eso sí son elementos que se pidió que se revise en nuestro código penal. Sin embargo, en este caso, de eh, caso golpe de Estado 2, es por la, el artículo 153 y 154. El 153, como bien mencionabas, era resolución contraria a la Constitución y las leyes. ¿Esto en qué se basa? De que Janine Áñez, siendo una senadora, no tenía la potestad para haber llegado a ese lugar de la sucesión, se autoproclamó porque no había el quórum, no había parlamento, y dos, desobedeció el reglamento de debates de la Cámara Alta que suponía que a la presidencia de la Cámara correspondía a la bancada mayoritaria. Todas las normativas internas y normativas constitucionales fueron saltadas, no había forma de que una senadora llegue a esa posición y pertenezca a una bancada minoritaria. Y bueno, a eso me refiero con el artículo 154 de incumplimiento de deberes, que justamente es que una senadora no podía llegar a eso, ¿no? Entonces, si bien el, el, el caso de golpe de estado 1 presentado por Lidia Patti Podemos entrar en este debate amparándonos en el informe del GIEI, el, en el caso de golpe de estado 2, frente a las nuevas luces que nos dan estas investigaciones, que además vamos a conocerlas más adelante, dan bastante asidero. Dan bastante asidero por, como ya he dicho, una apoyo militar antes de que hacienda, antes de que ella incluso haga una conferencia de prensa para llamar a que reaccionen. O sea, ella la trajeron, las Fuerzas Armadas desde Beni a La Paz, deliberando, y que ellos le pusieron, esos mismos policías y militares, le pusieron la banda presidencial sin quórum y sin respetar la sucesión constitucional. Bueno, solo para aclarar eh, la información que está dando a conocer, la, eh, vamos a ver a continuación, vamos a revisar un Twitter, por favor. ...del de periodista Freddy Morales... ...en el que dice... ...mandos militares y policiales que participaron... ...en golpe de estado... ...coordinaron para ser presidenta a Yanine Áñez... ...el comandante de la Fuerza Aérea Boliviana... ...prometió pagar el combustible... ...del helicóptero que trasladó a Áñez... ...a... Eh, ...en La Paz... ...y... ...la policía la esperaba con escoltas... ...ahí está el Twitter, muchas gracias... ...la acusación de fiscales en la página 5... Eh, está resaltado, es un poco extenso, pero voy a la parte más resaltante de la declaración que se dice, se tiene plenamente establecido que esta coordinación entre las fuerzas, esa parte amarilla, entre las Fuerzas Armadas y la Policía ya estaba en marcha desde antes de dicha conferencia de prensa, desde la llegada de Janine Áñez al aeropuerto de la Ciudad del de Alto, esto 11 de noviembre, recordarán. Eh, toda vez que Jorge Gonzalo Terceros Lara, comandante general de la Fuerza Aérea Boliviana, entre paréntesis, el, este comandante apareció implicado en la coordinación para que Macri mande armamento a Bolivia. Coordinaban justamente con el, este comandante de la Fuerza Aérea Boliviana. Con pleno conocimiento sobre la llegada de sus actos, visibiliza de manera... Arbitraria que la ex senadora Janine Áñez sea trasladada desde el Aeropuerto Internacional del Alto hasta el Colegio Militar en la zona de Irpavi de la Ciudad de La Paz en un helicóptero de la propiedad del Ministerio de la Presidencia con matrícula, ahí está la matrícula, al comprometer realizar el pago de 5.545 bolivianos a RBP Bolivia, subsidiaria de YPFB, a través del coronel Marcelo Cervantes. Esto para eh, lo que mencionabas, ¿no? para correr con los gastos del combustible. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta, Tadeo, y aquí ya empiezan ustedes a, a tomar las riendas. Eh, decías que la asunción de Áñez a la presidencia es irregular, más no inconstitucional. ¿Por qué? Irregular porque, bueno, desde que se aprobó el, la nueva constitución, bueno, que ya de nuevo tiene muy poco, la, la constitución política del Estado, no pasamos... ...como pueblo boliviano por ningún, ¿no? por ningún tipo de transición similar. Eh, claro, ante las pocas luces que daba la, la Constitución... ...y bueno, la, la doble interpretación que tiene la Cámara de Senadores... ...respecto a que asume la segunda vicepresidencia... ...contra el, el, el otro artículo que dice que asume la mayor, el, el partido mayoritario... Que, ...y bueno, dado que no, bueno, que no todos los, los asambleístas estaban en, en la ciudad de La Paz... Eh, y bueno, ante una ausencia, porque hubo un vacío de poder, hay que ser claros, hubo un vacío de poder en su momento, o sea, renunció Evo Morales, renunció el ex vicepresidente García Linera, renunció la expresidenta del Senado, Adriana Salvatierra, eh, renunció, claro, o se aclaró por qué, por presiones también, el expresidente eh, de la Cámara de Diputados, Víctor Hugo Borda, y ¿quién queda en la, en la línea inmediata? Queda Yanine Áñez, ahora bien, eh, Habrá que ver también el criterio que han tenido los técnicos de la misma Asamblea Legislativa para convocar a sesión mediante orden del día y bueno, que Áñez, eh, bueno, se le abre el hemiciclo y que Áñez en su momento eh, pueda asumir como presidenta del Senado y luego como presidenta consti eh, constitucional del Estado. Además, hay que, cabe aclarar algo. El, hay un punto que queda que queda suelto, y creo que, que ha quedado suelto por, por cómo actúa este, este órgano, que es el Tribunal Constitucional. En una primera instancia eh, se dio un comunicado claro que al parecer a cualquier persona de la población que por lo menos había salido a las calles y que había luchado con, con, con, contra ese aberrante fraude electoral, pues eh, sí, lo, lo siento, eh, evidentemente pareció... Y, y bueno, no nos cabe ninguna duda de que Áñez pudo estar en el marco de una sucesión constitucional. Pero ahora resulta de que ese mismo Tribunal Constitucional, al que, seamos sinceros, tanto la oposición como el oficialismo han cuestionado en innumerables veces, sale con otra versión a raíz de, de otro proceso, si no me equivoco, contra una ex exdiputada. ¿Sí? Hay una aclaración, ¿Sí? eh, no es como que sale con otra versión, uh -huh. sale con una sentencia constitucional. Y yo creo que eso es lo importante de esos elementos, porque si no nos vamos a pegar a lo que dicen nuestras leyes, nuestras constituciones o normativas, justamente se abre al dibujo libre de la interpretación y ahí es cuando suceden pues, este tipo de acontecimientos en que quien sea puede después proclamarse presidenta o quien sea puede entrar con la Biblia al Palacio de Gobierno abierto por la misma policía, hablando de Fernando Camacho. En ese sentido, te digo, como tú mismo decías, en nuestra Constitución no está la, la figura de la de la vicepresidenta de la cámara de senadores en la sucesión no digo perdón la no estaba en la sucesión según nuestra constitución no estaba en el reglamento interno de la cámara de diputados ni senadores y hay una sentencia constitucional recordaré que en las atribuciones del tribunal constitucional plurinacional no están comunicados no es una atribución eso fue una Irregularidades, necesita te acepto una irregularidad, lo que sí es regular y es una de sus atribuciones constitucionales, a hacer sentencias. Y las sentencias ya declararon de que no hubo sucesión. Igual por aclarar, no hubo fraude. Se pudo haber demostrado hace un par de meses el fraude ahí mismo en, con eh, Adolfo Chávez, pero nadie fue a presentar las pruebas. Alfredo, Alfredo perdón, Alfredo Chávez. Wilfredo Chávez. Will. Fredo. Will Fredo chávez con los nombres. Nervioso, muchos pues, Chávez. Muchos Mucho chávez, chávez. chávez. Pero, a ver, Andrés seamos también realistas. Ese uh -huh. tribunal constitucional ha sido cuestionado en bastantes ocasiones. Tú me hablas de sentencias constitucionales, ¿y qué de aquella sentencia constitucional que se fue en contra de la decisión vinculante de la mayoría del pueblo boliviano? Uh -huh. ¿No? No, no hay una línea lógica ni jurisprudencial eh, eh, coherente por parte de este tribunal constitucional. Además, ¿qué esperamos de este tribunal constitucional? Si saca sentencias constitucionales como sacó hace algunos meses, una que no, no recuerdo y que la oposición denunció en su momento, y ahora resulta que no consta en registro un tribunal constitucional que ni el mismo órgano legislativo puede fiscalizar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no está en el reglamento de la Cámara de Senadores y al parecer Entonces, no. acuerda tu mismo argumento de que ese tribunal constitucional plurinacional no tiene, vamos a decir, legitimidad, entonces ese, ese comunicado que dio a legitimidad a Janine Añez, tampoco tendría, tendría legitimidad. Exacto. Ah, perfecto. Y entonces tú también sabes que tampoco está en la Constitución esa sucesión que tú dices. Exacto. Entonces, Pero no hubo, hubo un vacío. Constitucional. Entonces, ¿a dónde acudíamos en 2019? A remontar la Asamblea Legislativa Plurinacional. Pero ni ahí, siquiera ahí tenía que suceder. Pero ni siquiera querían ingresar a sesionar. Por supuesto que sí. Claro por supuesto, que supuesto no. Que han intentado llegar, pero con violencia no se les dejó. Yo te presento un testimonio de Juanita Quispe, que en Cochabamba fue detenida cuando volvía del trópico a la Asamblea Legislativa por grupos paramilitares. A ver, yo creo que aquí hay hechos bien concretos, no complementando lo que decía Andrés, en cuanto a, al proceso político, a la crisis política que ha vivido Bolivia, que ha terminado siendo un golpe de Estado. ¿no? ¿Por qué? Porque justamente lo que decimos, ¿no? esto de la sucesión constitucional y de los reglamentos de la Cámara, bueno, no permite, pues no es que si no está eh, tal persona, le sigue el siguiente y el siguiente y el siguiente y de repente el portero puede terminar autoproclamándose en la Asamblea. Eso no es real. ¿No? no hay ese, esa línea de sucesión constitucional, ni eh, obviamente ni en la constitución política, peor en el reglamento de, de la Asamblea. Entonces, ahí hablan de un vacío de poder pero hay que escudriñar bien por qué se dio esta figura. ¿no? Y ahí están justamente estos hechos de violencia que eh, decantaron pues, en que las personas tuvieran que renunciar a sus puestos de manera obligada. No, no es que un día se despertaron y dijeron ya no queremos eh, ser parte de esto, renunciamos todos de la mano. Eso es mentira. Hay unos hechos de violencia concretos que ha hecho que estas personas tengan que renunciar de manera obligada, y ahí el rol también de las Fuerzas Armadas y de la policía una vez más. Pero además, ya cuando se tenía que eh, justamente generar esta sesión en la Asamblea para aceptar las renuncias, para remontar el funcionamiento de la Asamblea, ahí sí, de acuerdo a su reglamento, eh, también hubo un accionar de la policía que no dejó que lo, los eh, asambleístas lleguen justamente a las sesiones de la asamblea, y eso es un hecho. Andrés puede hablar de este, de este ejemplo, podemos ver lo que pasó uh, con Adriana Salvatierra, que no la dejaban entrar también a sesionar, ¿no? que yo he estado ahí en la calle viendo cómo han reprimido, cómo, la, cómo jaloneaban a la gente, no dejaban que ingresen. Eh, los asambleístas y un montón así, ¿no? Que no dejaban que lleguen. Y ese ha sido el rol fundamental de la policía y de las Fuerzas Armadas en cuanto al golpe de Estado. Y por eso yo creo que es importante aquí apuntar justamente a esto también en esta resolución, digamos, del caso eh, de golpe de Estado 2, ¿no? Ahora, una pregunta. ¿Se puede, digamos, poner en discusión el papel del Tribunal Constitucional Plurinacional? ¿No? Tanto oficialismo como oposición, como bien han dicho, han cuestionado el rol. Pero el informe del GIEI, por ejemplo, eh, no habla de un vacío de poder. Más bien, habla de una ruptura del orden eh, constitucional o institucional, para ser textuales. ¿La ruptura del orden institucional no es lo mismo que inconstitucional? En todo caso, el informe del GIEI, Diego, no estaba destinado a esclarecer si hubo una sucesión constitucional o no, o si hubo fraude o hubo golpe de Estado. El objetivo del informe del GIEI era determinar... Eh, ¿De que hubieron? Hubieron, pero ¿cuántas violaciones a derechos humanos eh, se suscitaron eh, bueno, entre septiembre ¿no? y noviembre del 2019? Y bueno, el, el informe es claro, establece no solo responsabilidades para Yanine Áñez, que las tiene, y se pueden enumerar pff, bastantes puntos, sino también existe responsabilidad del gobierno previo, y puedo citar ahí las páginas, por ejemplo, Aquí las tengo anotadas, página 284, cuando el GIEI se refiere al decreto presidencial, ¿no? que fue aprobado en, entre aplausos, pero también luego abrogado a raíz de este informe, eh, y que, bueno, hablaba de amnistía y de indulto. Y a momento de que el GIEI se refiere a ese decreto presidencial, habla de que, evidentemente, la posición del gobierno de Arce no es exacta res, respecto a la responsabilidad de Yanine Áñez en cuanto a la vulneración de derechos humanos. Evidentemente, la subieron, pero... El, el, el informe es claro al establecer que también hubieron violaciones a derechos humanos previo, días previos al gobierno de Yanine Áñez. Además, debemos mencionar que de acuerdo en, en la parte de las recomendaciones, en el, en el punto 2.7, eh, cuando habla de, bueno, de lo suscitado en Vila Vila, entre las, recomendaciones, entre las recomendaciones se establece claramente que se deben investigar los hechos previos. ¿no? este hecho que se dio el 9 de noviembre ¿no? que derivó en, en, en, en delitos ¿no? en contra de, de, de la integridad física de mujeres ¿no? que hubo secuestros de por medio entonces la, ahí hay que ser claros que ese informe fue dirigido a determinar cuántas violaciones a derechos humanos hubo y dos, que hay, hay responsables tanto del gobierno de Áñez como del gobierno de Evo Morales Ahora, aquí eh, Alem ¿Cómo entendemos el papel que han jugado los ex jefes militares y policiales para, uno, pedir armamentos a gobiernos extranjeros y que rápidamente eh, se canaliza, se canalizó esta ayuda y rápidamente, o oh casualidad, fueron los primeros en reconocer a Áñez y eh, lo que derivó después, que no forma, por supuesto, no forma parte del proceso caso golpe de Estado II, pero... Eh, ¿Cómo entendemos el papel de estos ex jefes policiales y militares? En dos escenarios. Un primer escenario, eh, el poder lo ejerce quien lo tiene. Y en su momento, el movimiento al socialismo dijo que la mejor forma de asumir el poder es con la escuela maquiavélica. Creo que la asunción o la toma del poder el 2019, a la cabeza de, la, si se puede decir, a la cabeza de Yanine Áñez, fue una estrategia maquiavélica. Se asumió el poder, se ejerció el poder y en función a eso satisfaces o no satisfaces los intereses sectoriales populares. Eh, militares, es interesante en función a que eh, ya había el rumor, por lo menos en la, en la zona donde vivo, que en la tarde del día D de, iba a haber un motín policial en la Plaza Morel. Un rumor vecinal, nada más. ¿El que día un rumor, del motín? El día del motín, O sea, estamos hablando del viernes. 8 de diciembre, a partir de las 5 de la tarde corrió el rumor en la zona donde estaba viviendo de que iba a haber un motín policial encabezado por los que estaban dentro, los policías que estaban dentro de Plaza Murillo. Ese era el rumor, quién iba a creer que eso iba a ser real, era un chisme de barrio. Sin embargo, ahí la cuestionante es, ¿qué pasó con el señor Carlos Romero? ¿Qué pasó con inteligencia? O sea, Se han descuidado tantos que previo a un proceso electoral no pasa nada. ¿Qué hizo las fuerzas militares? ¿Qué hizo las fuerzas policiales? Actuaron en función a sus intereses, no es ni siquiera sectoriales, sino domésticos, familiares. El señor Calimán dijo, ¿cuánto me pagan? ¿Qué puedo hacer yo? Y funciona así la política, lamentablemente en Bolivia mucho más que en otros países. Pero a mí la, la duda y la cuestionante es, ¿qué pasó con el señor Carlos Romero y qué pasó con inteligencia? ¿Se hicieron a los locos? ¿No sabían de esto? Tal el caso que los vecinos de donde yo vivía ya sabíamos que posible, posiblemente iba a haber un motín policial, pero los ministros o los de inteligencia no sabían. Eso es una gran duda. Que en algún momento, igual en Chisme de Barrio se dice, hay traidores y existen todavía traidores dentro del movimiento al socialismo, que son los que han generado todo el debacle político ideológico que hoy por hoy refleja el movimiento al socialismo. Creo que eso es parte del debate que deberíamos hacer. Permíteme, Diego. Eh, justamente yo creo que viendo las normativas que tenemos, viendo la constitución que tenemos, la nueva sentencia, que, aunque cuestionada, la sucesión de Yanine Áñez es, eh, en palabras de teo, altamente irregular, nosotros llamamos inconstitucional, amparándonos pues en lo que tenemos con la sentencia. Pero sin embargo, esto lo que estamos discutiendo hoy, no solamente apunta a Yanine Áñez, como a que hubiese cometido estos delitos ordinarios, sino que además está toda la, esta gama de militares y policías que creo que estamos obviando en esta discusión, que también es muy importante. Estamos hablando de que ellos también trajeron, como decía, a ella desde antes de ser presidenta, ¿no? desde antes de que ella suma este lugar en el, en el hemiciclo. Esos elementos que ella no es ninguna víctima, ella era consciente también de lo que estaba pasando, de que se insubordinen. Tú hablabas de Vila Vila, que fue el 9 de, de noviembre, si no me equivoco, en el mismo informe del GIEI se habla de que hay una gran responsabilidad de los policías porque ya estaban amotinados, porque además antes de las violaciones lamentables, o sea, las agresiones sexuales a las mujeres en Vila, Vila lo que pasó fue que los pititas que llegaban en buses incendiaron los, eh, los pastizales y las propiedades de los campesinos ahí, generando la reacción. Ahí lo que pasó, que es la responsabilidad de la policía era de evitar que civiles se enfrenten, pero por el motín también celebrado por el movimiento pititi golpista, fue también responsable de lo que sucedió. Justamente en ese sentido, el gobierno, como tú bien has dicho, el gobierno de Luz Chuarce, retira la amnistía, pero empieza con una de las recomendaciones centrales del informe, que es empezar un censo de víctimas, que también incluya a las víctimas previas al golpe y posterior al golpe, y eso ahorita pues está en camino. Simplemente quiero sintetizar con eso. Lo de Janine Áñez no solo se basa en la reglamentación que tenemos, sino también en que ella deliberó y manejó policías y militares insubordinados, que igual es una ruptura a nuestras normativas y, y constitución. Mira, digo, ayer, ayer que me fui fuerte contra el señor Julio Alvarado, y retomando el caso militares y policías, me parece interesante en función a que eh, culturalmente uno se apega a algo, yo uso chamarra de cuero, me gusta el de tela, eh, pati de otra forma, más, más sensual y todo ello, creo que reflejamos una posición, una posición cultural, ¿verdad? Y a veces nos sentimos molestos cuando un algo, sea Estado, sea el vecino, sea tu, tu, tu familia cercana, te impone una representación simbólica. El concepto disfraz me parece a evaluación cuando los policías, y no solo era un determinado grupito, sino ha sido el marco general de los policías que se han sentido ofendidos al utilizar la huepala. Creo que ha sido una imposición que ellos no lo no han asimilado, pese a que en algún momento, eh, perdón, me estoy equivocando, pese a que pati decía que son eh, policías y militares, muchos vienen desde los sectores rurales, principalmente aymaras. En función a eso, a los militares se los ha puesto en diferentes momentos el poncho rojo. No creo que haya sido de su agrado, no creo que hayan asimilado como un escenario de descolonización, por el contrario, ha generado una ofensa porque les han generado un disfraz. No voy a decir si fue bueno o si fue malo, sin embargo creo que es parte del análisis que se tiene que hacer para entender por qué este tipo de reacciones tan toscas que sucedió el 2019 en el motín policial hacia una fracción muy de extrema derecha y obviamente de los jefes militares que creo que después del 82 no ha vuelto a suceder en esa escala, ¿verdad? Entonces, me parece eh, preguntas a cuestionarse y ver cuál debería ser el nuevo enfoque si es que seguimos manejando el concepto de la descolonización. Nada más una cosa que me parece igual importante aquí es recalcar esto de más de las 70 pruebas que hay ¿no? en, el, en este proceso caso de Estado en golpe de Estado II, eh, estas más de 70 pruebas contra Áñez justamente, creo que es importante ¿por qué? porque eh, se ha generado pues, a partir del 2019 una narrativa que efectivamente beneficia a los golpistas y a los propitas, ¿no? De decir, digamos, eh, hubo fraude bueno, pero has tenido el momento para demostrar que hubo fraude, has tenido eh, todo, toda la, incluso la, las, las, eh, el posicionamiento mediático para demostrar que hubo o no hubo fraude, y no lo pudieron hacer, ¿no? O sea, solamente se siguen avalando hasta el día de hoy en un informe de la OEA que, además, si lo revisas muy bien, tampoco indica en ningún momento que hubo fraude, ¿no? Sino habla de otro tipo de irregularidades. Y... Eh, posteriormente salen muchos otros informes que efectivamente te ratifican que no hubo tal, ¿no? que no hubo fraude. Entonces, en este caso, por eso yo digo que también es importante apoyarnos en lo que hay, en las pruebas, ¿no? No decir alegremente, eh, no sé, por ejemplo, a algunos todavía de la oposición les gusta manejar la idea de que hay persecución política. No, ¿no? El caso de Áñez de y del golpe de Estado es un caso serio y estas más de 70 pruebas eh, no las he visto, he visto solamente algunas que han ido sacando algunos medios ¿no? y demás, pero sería bueno realmente conocerlas eh, para entender la profundidad justamente de estos hechos y de estos casos y no hablar ¿no? justamente de eh, subjetividades, digamos, no que puedan estar ahí eh, atadas a, a lo que pueda hacer esto. Y digo una vez más, se tiene que zanjar efectivamente esta esta etapa y no pueden seguir quedando impunes hechos así. no Yo creo que esto es más que por el más, por el menos, por quien sea, por la historia de Bolivia, hechos como lo que lo que ha sucedido en el 2019 no pueden quedar impunes. no Y creo que ahí como todo como bolivianos sí tenemos que apelar efectivamente a que haya justicia Bien, 22 horas 42 minutos nos vamos a una pausa al volver vamos a seguir hablando de este tema y también vamos a leer los mensajes del Whatsapp, pero esto después del corte Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas Continúas viendo Avia Yala, Televisión, un continente de culturas Gracias por continuar en sintonía de Aviayala Televisión. Esto es Irreverentes. Vamos a leer los mensajes que nos han llegado hasta nuestra línea del WhatsApp. Tenemos saludos desde la capital del folclor. Buenas noches siguiendo el programa desde Oruro. Felicidades por su programa. Muchas gracias por sintonizarnos cada noche. Así vamos a ir leyendo los diferentes mensajes que nos lleguen hasta el 699-899-33. La línea Irreverente habilitada. Bien, eh, ¿en qué va a decantar este caso? Porque la investigación, por lo menos del caso Golpe de Estado 2, no se circunscribe solamente a Yanine Áñez, sino a estos ex jefes policiales y militares que después desencadenaron en lo que fue Sacaba, Sencata, eh, las masacres, el decreto supremo 4078, pero en, específicamente en el caso Golpe de Estado 2. ¿Y qué va a desencadenar después esto? Yo creo que solo va a desencadenar en mayor polarización en el país. Porque, si bien puede existir una acusación, puede existir tarde o temprano una sentencia por la vía ordinaria en contra de Janine Áñez, eso no va a convencer a nadie que haya pertenecido al movimiento Pitita o tenga principios democráticos contrarios al del movimiento al socialismo de que Áñez es, es culpable. Para nada. Yo creo que más bien va a polarizar más el país. El movimiento al socialismo, en lugar ¿no? de ir por la vía ordinaria, debería haber apelado a un juicio de responsabilidades. No por, eh, no por simple lógica, sino por responsabilidad con sus mismos votantes, que es esa gente que, eh, que, que, que ha luchado por, por, en contra de Áñez, que ha salido a las calles eh, a, incluso a dar su vida, porque no estaban de acuerdo con esa sucesión. Entonces, eh, yo creo que debería haberse avanzado en, en el marco del juicio de responsabilidades. Hay un requerimiento acusatorio que está desde el 20 de agosto, que lo presentó el mismo Juan Lanchipa, como fiscal general del Estado, al Tribunal Supremo de Justicia. No se ha tocado este conocimiento de la Comisión Mixta de Justicia Plural, eh, de la Asamblea Legislativa y no, no ni siquiera se ha sesionado para, para aprobar el requerimiento acusatorio o remitirlo al Pleno de la Asamblea Legislativa. ¿Eso qué implica? Que hay decisión política de, de por medio. No, no se está pensando en justicia, se está pensando en venganza. Ahora una pregunta, eh, sí. perdón que te corte. Eh, ¿Tú crees que si se iba, digamos que eh, legalmente se podría ir por la vía del juicio de responsabilidades? Uh -huh. ¿Qué papel asumiría Comunidad Ciudadana y creemos? En ese caso. Bueno, eh, yo creo, y bueno, ha, ha sido también parte de las declaraciones de ambas bancadas, que saben que Áñez tiene su responsabilidad sobre lo acontecido en Sencati Sacaba. ¿Pero irían en contra de su electorado? Es que ahí va el tema, ¿no? Más allá del electorado, el electorado puede creer dos cosas. Porque tú planteabas que... Aunque salga lo que salga, para el electorado anti más, Yanine eh, no es culpable. ¿No es culpable de qué? De haber cometido un golpe de Estado. Ahora bien, tendríamos que ser muy tontos para no darnos cuenta de que Yanine Áñez no es culpable de lo ocurrido en las masacres de Sencati Claro que es culpable, hay responsabilidad, hay responsabilidad. Yo creo que en ese aspecto y sobre ese punto de lo ocurrido en, la, en ambas masacres, yo creo que no habría duda, incluso en el electorado de Comunidad Ciudadana y de Cremos, de que Áñez tiene que, que, que, que rendir cuentas ante la justicia. No por, por un supuesto golpe de Estado, sino por lo que hizo una vez que asumió el, el, el, la primera magistratura del país. Perdón, bueno, yo igual tengo una lectura ahí diferente, difiero, en términos de que justamente más allá, no sé si polarización o no polarización, el, el electorado del MAS, que incluye a, muchi a muchas de las familias de las víctimas, incluso gente que no es masista pero que fue víctima, ellos sí están esperando justicia, por eso, ellos están esperando una justicia pronta y oportuna. ¿No? Y la es ahí, ¿van a encontrar justicia si se juzga a Áñez? ¿Por haber cometido un aparente golpe de estado? Pues mira, justamente yo creo que si se reconoce como presidenta, que además de decir, contra el discurso del MAS de que fue un golpe de estado, además fue algo sentido por nosotros, no es como que nos contaron, vimos cómo se quemaban las casas y se perseguía gente, los mismos policías y militares al lado de paramilitares, ¿no? Pero uno, eso sería anular su propio discurso, pero si se reconociera que es presidenta Yanine Áñez tendríamos que ir a un juicio de responsabilidades. Uh -huh. Y cito a Carlos Mesa, le dice que no va a aprobar un juicio de responsabilidades hasta que no se cambie toda la justicia. Sí. Eso fue lo que hizo posterior, y eso no es una recomendación sí. del informe. En ningún artículo del informe del GEI dice que se tienen que cambiar todos los fiscales ni todos los, esos elementos. No, bien, se dice que se tiene que llevar a la justicia pronta con algunas recomendaciones, acelerar los procesos de justicia. Pero por, por lógica es una condición justa, o tú crees que este órgano judicial es totalmente probo. Claro que no, obviamente que se, los, si, si se va a ir a, con Áñez por la vía ordinaria, se tiene que reformar la justicia Lo siento. Has visto cómo, cómo ha actuado Juan Lanchipa en el gobierno de Yanine Áñez, persiguiéndolos, ¿a quién? A la gente del MAS, ahora persigue Muy a bien. quien le conviene. ojalá Carlos Mesa hubiese mostrado esa postura con los perseguidos del MAS en el 2020, pero no lo hizo. Lo tomó No, no, dejó, permitió y permitió que se lo persiguieran tomo. a mil de detenidos y nunca dijo nada, no, la única vez que protestó contra Yanine Áñez fue cuando anunció su candidatura porque lo ponían a pie entonces, yo te digo esto claro, fue un golpe de estado, estamos viendo que no hubo sucesión constitucional, entonces no fue presidenta constitucional y por eso tiene que ir a vía ordinaria. Y en Lo eso que... te digo, ¿en qué ayuda a las víctimas? que van a poder ir a justicia, porque por Carlos Mesas esto no va a ir a justicia nunca, porque va a querer que se cambie todo el sistema judicial. Entonces, me estás diciendo que hay que juzgar a Áñez por un hecho de que la mitad del pueblo boliviano tiene dudas, mm. sin embargo porque no hay la capacidad de reformar la justicia, igual esos jueces que no son probos y ese fiscal que no es probo tiene que eh, avanzar en, en el proceso. En, en absoluto, en absoluto, porque el mismo Iván Lima inició un proceso de reforma judicial que fue invitó también a la oposición. No sé si fue o si no, pero también lo está haciendo paralelamente desde hace meses, desde agosto si no me equivoco y te voy a recordar algo si dudara tanto de la justicia Carlos Mesa no hubiese iniciado el caso fraude de verdad que él fue a abrirlo y sin embargo nunca presentó pruebas Alem, querías hablar sí. eh, dos, dos detalles ¿no? eh, que me parecen importantes recuerdan la película Pollitos en fuga? que hacen sufrir a los pollos, y al final los pollos se organizan y voltean el régimen. Me acuerdo, bien. ¿No ves? Muy buena la película. <risa> <risa> y voy a anotar para... ¿no, eh? um, yo me había ido a ver película boliviana el fin de semana. lo no, mal, mal. Te voy a verla así. Eso, eso gracias. <risa> no, eso es muy buena Entonces, yo ¿Pollitos creo que. ¿Pollitos en fuga? Pollitos en fuga. Buenas, buenas. Ah, eh, también en la parte humana, ¿no ves una película humana bien de las... post-Hitler, no, en la Segunda Guerra Mundial. Hey. Eh, en función a esto... O sea, el tema Áñez de deja de ser un, un, un, un análisis un debate técnico, o sea, podemos jugar a si es buena la justicia, es mala la justicia, que se avance, que no, si, que si no avance y todo lo demás. Pero el escenario político es lo interesante, por lo menos desde mi punto de vista, desde la antropología política urbana. En función a ello, Áñez eh, ahorita está jugando, al, por un lado, depende de dónde se lo vea, como víctima y por el otro lado como un chivo expiatorio. Eh, el gobierno está jugando a someter Dos elementos, someter lo femenino, lo mujer, entonces eso es peligroso. Y segundo, el gobierno está jugando a someter la clase media, cuya clase media el gobierno, por lo menos antes del 2019, ha hecho cinco años de campaña constante para adquirir su voto el voto urbano. Pero ahora está jugando estos dos elementos. En, los, en el video que habíamos visto se está pidiendo 10 años de cárcel para años. Fantástico, yo lo acepto. Diez años salgo en cuatro con buen comportamiento, ar, armo una marcha, movilizo a la paz hacia con tres escenarios en la Plaza San Francisco y salgo libre. Yo particularmente como Áñez digo ya perfecto, diez años firmo, ¿dónde lo hago? En función a eso le serviría. Áñez al principio estaba con un, eh, con un discurso más de confrontación hacia el gobierno. Pasó su etapa, no fue muy buena la estrategia perfil bajo, que funcionó mejor, suele ser siempre mejor esto, pero si en el caso acepta, o en el caso ya le enjuician y le dan los 10 años, salen 4 y por buen comportamiento, 3, 3 y medio, ella puede hacer una gran campaña política desde la victimización de la mujer desde la cárcel. A muchos militantes de izquierda les ha servido, entre ellos al señor García Linera, no ve, hoy oh, yo, gran revolucionario, he contribuido desde la cárcel, ¿por qué no a una persona de derecha? Consejo de Conejo, háganlo. Me parece sumamente preocupante esta percepción de Alem de decir que se, al someter a Yanine Áñez se está sometiendo a las mujeres. No, querido Alem. Soy mujer y te aseguro que no se está sometiendo a las mujeres. ¿Por qué? Porque el hecho de que una mujer que ha cometido delitos pague... Ante la justicia no es porque se está sometiendo a mujeres, porque ella también ha cometido delitos contra las mismas mujeres, contra sectores populares que abarcan mujeres, no mujeres, hombres, no hombres, etc. ¿no? Entonces, lo, o sea, que ella sea mujer no implica que no haya cometido delitos y los tiene que pagar. ¿no? los tiene que pagar porque también ha cometido delitos, como te digo, contra toda la población. Perdón, de Pati, hecho... te tengo que cortar. Siempre, Pati, tenemos no, Siempre, no sé, Pati. Si Al volverte, te juro que te doy, mira cómo está. Así está. Tenemos que irnos a una pausa cortita. Yeah. Al volver, WhatsApp y también seguimos con Pati. Gracias. Estás viendo Avia Yala, televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala, televisión, un continente de culturas. Gracias por continuar en sintonía de había ya la Televisión. Le había cortado a Patricia. Dale, Patricia. Sí, perdón. Ya se me cortó un poco la inspiración. ¿Te olvidaste? No, no es sí, cierto. Eh, bueno, venía diciendo que, que eh, bueno, Yanine Áñez, más allá de la cuestión de ser mujer, ella ha cometido delitos, ¿no? Entonces, no se le está aquí. Eh, eh, demandando, no se le está siguiendo un proceso en realidad por ser mujer se le está siguiendo un proceso por los delitos que ha cometido a pesar de ser mujer y de hecho ella ha cometido muchos delitos en contra de las propias mujeres de sectores populares, ¿no? Es incluso incluso ¿Por qué prejuzgar. Es prejuzgar? Tú estás diciendo que ha cometido un delito. El único que puede decir que a quién ha cometido un delito, ¿no? Es un juez. Bueno, desde mi perspectiva, eso yo no es... soy jueza, pero okay. desde mi perspectiva ella ha cometido delitos porque ha sido responsable de las masacres de Sencati y de Sacaba y ha sido cómplice del bueno, golpe ese de Estado. Es un estado. criterio más político Entonces, que jurídico. Sí, pero de todas maneras ella no se le está juzgando por ser mujer, se le está juzgando por esos delitos que ha cometido y por el golpe de Estado. En realidad, por el golpe de Estado. Entonces, creo que es ahí muy, un error muy grave, ¿no? Tratar de ase asemejar a Yanine como una víctima mujer, una víctima del patriarcado no es real. Ella lo que ha hecho ha sido todo lo contrario, reproducir las lógicas machistas, clasistas, incluso racistas del patriarcado con sus lógicas, con sus discursos y demás, no, y ha sometido a mujeres de sectores populares, eso es real, ¿no? Entonces, ahí se cae totalmente este discurso. Y me voy también a lo, a lo que ha pasado. Me parece que además las mujeres en general, en su mayoría, lo tenemos muy claro esto. ¿Por qué? Porque Efectivamente, la oposición que apoya digamos, a Yanine Áñez ha tratado en un primer momento de agendar esta lógica y de tratar de tergiversar la idea de que Yanine es mujer pobrecita. ¿no? Sin embargo, las movilizaciones y los colectivos feministas han salido con la lógica de no somos sororas con las opresoras. Claro y contundente. ¿Por qué? Porque efectivamente ella ha sido parte de las lógicas patriarcales de opresión hacia las propias compañeras mujeres, con persecución política, con eh, violación a derechos políticos y obviamente eh, con agresiones, como decía, a mujeres de sectores populares que no estaban de acuerdo con todo lo que estaba aconteciendo en ese momento. Ahí hay una acotación y perdón que, sí, sí, que sí, te sí, interrumpa, sí, Len. Sí, no, O sea, evidentemente, o sea, Janine Áñez ha, ejer, ha ejercido persecución política contra todo aquel individuo que ha sido parte o, del gobierno de Evo Morales. Es evidente, todo opositor ¿no? al gobierno de Janine Áñez, pues de, sufría algo de persecución. Y ahí no solo entra el MAS, entran incluso otros partidos, ¿no? Como comunidad ciudadana, incluso creemos, que ha sufrido cierto nivel. ¿no? De, ...de persecución, de violación de, la, de, de su privacidad, etc. Ahora bien, coincido con Alem... ...está Yanine Áñez, hoy por hoy es víctima... ...hoy es víctima de un sistema ¿no? abusivo... ...de un gobierno abusivo, autoritario... ...que usa al Ministerio Público y al órgano judicial... ...nada probos, ¿para qué? Para perseguirla, para acusarla... ...para vulnerar sus, sus garantías constitucionales... ...el Comité contra la Tortura ha sido claro la anterior semana... ¿Qué ha dicho en el periodo de sesiones número 72, en frente del viceministro del régimen interior, Nelson Cox? Ha dicho que el proceso contra Yanine Áñez, primero, es un proceso abusivo. Segundo, tiene imputaciones infundadas. ¿Y qué...? ¿Qué trasluce eso? Que obviamente ese proceso está mal hecho. Si hasta cuando se citaron a, a declarar a, a, a, a personajes como Carlos Mesa y demás, el mismo secretario eh, general de la Fiscalía ha hecho juicios de valor, ha ido en contra incluso de líneas jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Justicia. ¿no? Ha tenido un, un juicio previo, ¿no? en contra de, en este caso, de, de quienes fueron a declarar con carácter informativo y en contra de Yanine Áñez, como si hubiesen cometido los delitos y punto. Cuando un fiscal, y el, en este caso el Ministerio Público a la cabeza de Juan Lanchipa, solo tiene el rol de investigar, y ni siquiera eso ha podido hacer bien, porque to, a todos los informes que has recurrido, ¿no? ni siquiera son informes serios, ni siquiera son informes globales, ni siquiera se ha revisado acta por acta, ahora me van a hablar del conteo que hizo Wilfredo Chávez. Pero sí, pues, ¿cómo vamos a aceptar un conteo cuando es el, el, el mismo que cuenta, es el beneficiario del, del que podría ser el resultado? O sea, es un resultado manipulado en todo caso. No, mira, yo eh, aquí lo he dicho ya como tres veces, creo. Sí. Eh. Yo sí. fui, lamentablemente fui jurado electoral en las dos elecciones del 2019 y 2020, yo tengo mi acta. Las actas no son así como que te las puedes inventar Y en todo caso, si es que habían tantas Excel como con el ingeniero Villegas Con tantas actas, ¿por qué no se las fueron a presentar? Les convenía a ustedes, si es que claro, hubiesen tenido las pruebas Y a mí me sorprende mucho, eh, estimado Tadeo de que se quiera presentar esto ahorita como un caso de victimizar a una mujer cuando el mismo caso de golpe de estado 2 no solo es sobre Yanine Áñez, sino sobre diversos hombres del mando militar y policial, estamos hablando de que esta mujer, sin ser presidenta manejó a militares y militares la llevaron, pusieron de su dinero para el combustible, para transportarla, para resguardarla, mientras reprimían a la gente del alto y asesinaban a la gente del alto y, y además que sería la misma presidenta que días después firmaría para que ellos puedan matar Impunemente. Ese es el personaje, no es la pregunta. mujer víctima. Yo te hago una pregunta. Uh -huh. ¿Tú crees que Janine Áñez, con todo lo que hizo en su gobierno, uh -huh. por cómo ella se vendía, que era una, una, un marketing falso, ¿no? hasta cómo salía en, en, en sus mensajes presidenciales uh -huh. y demás, nadie se lo creía? Quizá la gente que, que realmente no fue a, a candidatear conjuntos en su momento. Uh -huh. ¿Tú crees ¿Que esa Yanine Áñez ha tenido la capacidad de dirigir ese alto mando militar y policial? Mira, Yanine Áñez fue constituyente. Y Yanine Áñez desde entonces estaba ahí deliberando y diciendo que todos somos salvajes, que nunca vamos a aceptar a la pachamama. Evidentemente. ¿No? Entonces, ella no es tampoco una persona sin conciencia. No fue una persona que hizo eso sin saber dónde estaba parada. No, pero vuelvo ella a repetir, también, no te estoy diciendo si ella ajá. sabía dónde estaba parada ni qué dijo cuando era presidente. Ella era parte de un eh, esquema, por supuesto. Ella, ella era, tenía la capacidad de ejercer Claro, ejercer ella decisiones. era parte de un esquema consciente de lo que estaba haciendo, de que iba a asumir esa presidencia junto a los que estaban reunidos en la Católica, junto después con sus ministros. Por y ejemplo, ahí va una, la pregunta, entonces, ¿dónde estaban los ministros? ¿Dónde estaba la inteligencia del Estado, por lo menos para prevenir que el 11 de, de, de, de diciembre, Yanine A, o, o días antes, Yanine Áñez ya estaba preparando no, la cancha para asumir el mandato? Hey, por supuesto que hubiera... perdón. Por supuesto que hubiera negligencias, por supuesto. Yo mismo digo, a la, la gente del alto decía no podemos dejar que Fernando Camacho llegue con su casa. No, pues, es cartel, que nos obvio. quieren contar el cuento. No, no, el no. gobierno más astuto de la historia, 14 años en el gobierno, sin la que veo. nadie lo, lo pueda derrocar ni de formas eh, eh, eh, arbitrarias, por golpe de Estado, ni por medio de las elecciones, y resulta que una señora... Que está ahí en el Senado, que nadie le tira bola, perdóname, y voy a repetir muchas de las aseveraciones que ha hecho María Galindo. Viene y va a ordenar al alto mando policial y militar. Perdón, no. ¿no? A ver, habido ha habido ahí toda una relación, ¿no? Y todo un coteo y una interrelación entre eh, Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho, la policía, los militares. El mismo Camacho dijo que su padre Samuel pagó Doría a lo, Medina, ¿eh? Samuel Doria Medina, el mismo Camacho dijo que su padre pagó no, no, a los policías, no. a los militares, para que se amotinen, para que hagan eso esto el otro, entonces ahí pues hay una, un entramado ¿no? Un, un digamos consorcio entre la gente que ha planeado este golpe de estado y por supuesto ahí también está Yanine Áñez ¿no? hay varios, varios implicados en estas lógicas, ahorita el caso apunta específicamente a Yanine y a los ma altos mandos militares pero sin duda si se pone si nos ponemos a escudriñar cómo han pasado concretamente los hechos durante esos días, por supuesto pues que hay la participación de varios actores en eso hechos, ¿no? Que Yanine Añe ha formado parte de eso, efectivamente ¿Y que ¿por Yanine qué no todos Añe... están igual con una acusación. Bueno, seguramente eh, más adelante habrían procesos, ¿qué sé ¿Tien? yo? Yo no, yo no puedo decir. Cálculo político. Está con persecución de los también, Fernando está, López, ¿no? Fernando está detenido López. el ministro de Justicia también. Pero acaban de hablar de Carlos Mesa, de Luis Fernando Camacho. ¿Dónde está? Si solo se ha pedido su declaración informativa, ha pasado claro, un año del mandato. Claro, del ya es una enorme movilización para evitar eh, testificar. No, ni siquiera ellos respetan la justicia, ¿no? Y mira, tú no me dejaste terminar lo que yo te estaba diciendo. Por más de que los ministros hayan sido negligentes o, o lo que tú quieras, no cambia el hecho de que sea un delito de que esta señora haya sido transportada por militares sublevados y que haya llamado a masacrar a gente antes incluso de tomar posesión. Decir, por favor, que se elimine esta sublevación en el alto, no cambia el delito. Además el hecho ¿no? de querer pintar a Yanine Áñez como esta víctima, víctima uno ahorita víctima de la justicia y anteriormente víctima de no sé quién, no porque tú dices que ella no era capaz de hacer lo que hizo, entonces me parece una lógica victimizante efectivamente, como no sé, como si fuera una persona totalmente inconsciente y que nunca hubiera ejercido política cuando estaba metida en política. Muchísimos años antes, ¿no? Y además hay una cosa aquí, que la misma Janine Áñez en esta lógica de ser víctima y su hija eh, fueron a pedir esta audiencia con Michelle Bachelet, la actual Alta Comisionada de Derechos Humanos, indicando, ¿no?, que, eh, que en el caso se estaba vulnerando sus derechos y demás y demás. La alta comisionada no la recibió y sacó efectivamente un comunicado indicando que eh, se está siguiendo el debido proceso en el caso del golpe de Estado 2 y pidiendo que se siga de esa manera con el proceso del caso del golpe de Estado 2. Claro. Yo tengo una pregunta porque me queda en la memoria a Lorgia Fuentes, eh, encadenada a una camilla, ¿no?, eh, Lorgia Fuentes, que fue acusada, además, que tenía algún vínculo con el mencionado hoy, Carlos Romero, eh, ella, si apelamos a esta condición de pobrecita porque es mujer, entonces no debería haber cárceles de mujeres, eh, pero además, en esa lógica, ella como mujer, ¿No podría haber pedido que se pare con eso? ¿O tú dices que realmente era incapaz de, al verla a una mujer que estaba encadenada a una camilla de un hospital, ella no podía decir eh, nada al respecto, no podía... El hecho es reprochable. No la encadenen no, como si fuese un animal. El hecho es reprochable. Ahora bien, ¿quién tomaba las decisiones en el gobierno de Áñez? No era Janine Áñez. O sea, no hay que ser tonto, era Arturo Murillo. Y Arturo Murillo ha sido un abusivo. Ha sido un abusivo y ha hecho un montón de cosas. Está incluso el caso de Patricia Hermosa, ¿no? actual directora ejecutiva del, del CEGIP. Otra violación. ¿Quién tomaba las decisiones en ese gobierno? Arturo Murillo. No, lo, no las tomaba Yanine Áñez. Yanine Áñez, lastimosamente, vivía en un mundo de fantasía en el marco de una candidatura que no tenía destino. Hay que, ser, hay, que, hay, que, hay que ser sinceros con eso. Por eso cuando me habla Andrés de que ella tuvo la capacidad de convocar, de que, de que se subordinen entre ella, es, es falso. Es falso. Es falso eso. Ahora bien, me dices que transportar a una senadora es, ya, es sublevarse contra el gobierno de turno. Por favor, en este caso, si tomamos lo que ha sucedido hace, unos, hace unas semanas bueno, y salió la aclaratoria mediante eh, respuesta a petición no, de informe bueno, Ya escrito, había renunciado Evo Morales, claro. cuando fue el transporte. Claro. Entonces, aún así, transportar a una senadora de Trinidad a La Paz es sublevarse. Te explico, Alem. Te explico. O sea, no, Tadeo. Tadeo, Tadeo. Oye, ¿qué está pasando? <risa> Oye, andas mal los, los, <risa> los nombres. están confundidos. Perdón, Tadeo. No tomaste la pastilla. Ah, perdón, Tadeo. Te explico por qué es sublevación. Porque se la transportó a ella y no a cualquier otra senadora, porque ya se sabía que ella iba a ser la presidenta. Incluso antes de que se sesione, incluso antes de que se asuma, los militares ya sabían que ella iba a ser y por eso la transportaron. eso es su elevación. Ahora me toca. Ahora ya sí, para Ale. terminar, ¿no? Ya estamos. Sí. Y vuelvo a insistir, Andrés, ¿qué pasó con inteligencia? Si ya se sabía, ¿qué pasó? Y esa es la gran pregunta sí, que sí. a todos los vecinos de a pie nos, nos queda. Ahora, el tecías de la señora Fuentes y todas las arbitrariedades que ha generado la, a la cabeza de la señora Áñez y toda la estructura ministerial. Todo eso se ha reflejado en los resultados 2020, ¿verdad? Pare de contar, o sea, eso ha sido porque al final juntos, si no me equivoco era el frente de Áñez, terminó saliéndose de las justas electorales, entonces obviamente todo ello el pueblo no va a perdonar en función a la imagen femenina. O sea, la imagen femenina, ya para terminar lo que hace rato quería decir, eh, todo depende de cómo muestres el producto. Y Áñez ha tenido malos marqueteros y por eso le está yendo no muy bien en esta primera etapa. Entonces, eh, recordemos también que nuestra lógica... ¿Malos marqueteros? Ah, por supuesto. ¿Ahora o cuando? No, en, en, ¿O el 2020? Desde siempre ha tenido malos marqueteros. Oh, porque acordate que se victimizaba, que supuestamente se infringió claro, algún daño exactamente. justo cuando estaba aquí. Eso es sí, un mal marketing Eso es un mal marketing Tenemos el mensaje bien. también. Depende del producto, de cómo se lo venda y en función a eso, Áñez ha tenido malos marqueteros, creo desde que asumió el poder, pero recordemos dos elementos. Un primer elemento que Bolivia, al igual que muchos otros países de Latinoamérica y el mundo, tiene una imagen completamente masculina. Si Áñez sabe aprovechar este escenario político y sabe tener buenos marqueteros políticos, no cualquier trivelín de por ahí, va a poder generar una victimización adecuada, pero no solo desde la feminidad, sino desde la feminidad eh, apegada, desde, eh, apegada con el concepto del quehacer político de la moda. El segundo elemento es el tema de... ...el accionar ahora sobre el discurso legal o político... ...seguimos con el escenario legal... ...o sea, lo legal siempre está por debajo... ...siempre hay contrariedades... ...creo que ya tienen que asumir... ...los que quieran trabajar con la señora Áñez... ...que este es un debate estrictamente político... ...y en función al, estricta, al ser estrictamente político... Genera, el, genera la idea o da abierta la idea de a qué sector de manera concreta tendría o debe o está representando la señora Yanine Áñez. Bien, nos vamos a ir a los mensajes del WhatsApp antes de las conclusiones finales, por favor, eh, porque también su participación es importante. Habíamos leído uno que nos enviaron desde Oruro, justamente. Eh, vamos a revisar ahora otro mensaje. A ver, vamos, ta, ta, ta. vamos aquí está. ¿Ya estamos? Yo soy más rápido. Ahí está. A mí, eh, que voté por lucho Arce, no me importa si Yanine se queda en la cárcel primero por juicios de responsabilidades o por delitos en la justicia ordinaria, que el joven máster de derecha no hable por mí, por favor. Yanine Áñez no es ningún chivo expiatorio, ya cometió delitos y tiene que pagar su pena por ellos, como cualquier ser humano que actuó en sus cinco sentidos, debe responsabilizarse por las consecuencias de sus malas decisiones y acciones. Muchas gracias por su mensaje. Tenemos otro mensaje. ¿Más? Eh, sí, tenemos, tenemos otro. A ver, eh, Tadeo es verdaderamente misógino, no sé si hay ese. Ahí dice, poner a Áñez como una santa palomita que no sabía lo que hacía y era manejada cual títeres solo por ser mujer. Eh, ya pues, oye. Bueno, muchas gracias. Inferimos que nos están viendo desde Santa Cruz o desde eh, Trinidad. Le mandamos un saludo. Muchas gracias. Eh, vamos con el siguiente mensaje. Tenemos uno más. Eh, sin mostrar los números. Bueno, vamos a perfeccionar ese temita. El que no haya funcionado la inteligencia del Estado en manos de los policías sublevados no quita que haya habido golpe de Estado. Una persona que se autonombra y la posiciona un militar es golpe de Estado. Muchas gracias por sus mensajes. Eh, vamos a... Eh, cómo, Bueno, nos llegó otro justo cuando vamos leyendo. ¿Cómo puede ser buena candidata? Ella negoció la salud del pueblo boliviano. Jamás votaría por esa señora traficante de nuestras vidas. Muchas gracias por sus mensajes. Eh, vamos ya a las conclusiones, Tadeo. Las conclusiones. Bueno, yo creo que el, el gobierno del movimiento socialismo, entre las bastantes preocupaciones que tiene, porque ya dio tres pasos para atrás, bueno, con, tanto con el decreto presidencial, el proyecto de ley 218, eh, la abrogación de la ley 386, bueno, ahora que está en reunión con los alcaldes, debido a una aprobación, entre gallos y medianoche de la ley 1407, yo creo que debería apostar, ¿no? para evitar mayor confrontación entre bolivianos, por el juicio de responsabilidades. ¿no? Y ahí quizá ¿no? tener cierto desprendimiento desde la cabeza Luis Arce, y bueno, desde la, su bancada en el legislativo, ¿para qué? Para que otros responsables, como Evo Morales, en su caso, claro, de acuerdo al informe del GIAI, rindan cuentas también, ¿no? Que llegue un proceso, un requerimiento acusatorio a la Asamblea Legislativa ¿no? para que se pueda dar una autorización o no en contra de este ex jefe de Estado. Porque también es responsable, el informe del GIAI lo establece clarito. Áñez ¿no? no es la única responsable de todo lo que ha ocurrido. Entonces, esa es la única vía por la que realmente, si quieren justicia, van a conseguir. Áñez al juicio de responsabilidades, pero obviamente morales también. Yo creo que no, no hay ningún asidero en seguir con un Áñez por una por una, una vía ordinaria, una vía que está altamente politizada, está, por llamarlo así, sucia, porque no hay ni, ni una fiscalía ni un órgano judicial creíbles, ¿no? transparentes, y por ese mismo razón debería ir por, por, por vía del Tribunal Supremo de Justicia con una autorización en la Asamblea Legislativa. Bien, eh, Pati. Eh, primero, bueno, sí, justamente yo quería apuntar a estas visiones misóginas que he podido escuchar el día de hoy en el set. Me parece muy reprochable, de corazón les digo, compañeros, cuestionense mucho, porque por un lado efectivamente está eh, Tadeo que dice que ella no sé por qué no podría pensar o ser consciente de las acciones políticas que asumió, por supuesto tenía todo un aparato eh, detrás eh, y con ella, ¿no? que iba en el, en, el, en el quehacer político en ese momento. Pero por otro lado, la visión también de Alem de utilizar a la mujer en la lógica política de generar este, este sentimiento, digamos, no sé si de pena, de víctima o de qué, pero en su condición de mujer bien lo apuntó Alem. Y esto, o bueno, malo apunto al lema en realidad, y esto eh, me parece que resuena en todas nosotras las mujeres al pretender no que no nos damos cuenta que mujeres pueden ser opresoras con nosotras mismas y, y con nuestras condiciones. no Entonces, hay mujeres que replican obviamente las lógicas patriarcales, y la violencia política hacia las propias mujeres y Yanine Áñez ha sido una de estas mujeres. Entonces, me, ahí de verdad reprocho mucho esta visión misógena hacia las mujeres en el quehacer político. En segundo lugar, eh, creo que el juicio, de el, perdón, el juicio eh, contra Yanine Áñez en el caso Golpe de Estado II es muy importante por, eh, históricamente, eh, lo decía en nuestra sociedad, no para el MAS ni para cualquier partido político en específico, sino... Porque eh, tenemos, no, no se puede dejar impunes ¿no? este tipo de hechos. Creo que eso es importante, no, no dejar impunes este tipo de hechos porque nuestra historia, nuestro pueblo no merece eso y está en busca de justicia. En tercer lugar, eh, rapidito, bueno, rapidito, me, quedo la, 2020, me quedo con la... Me quedo con esto que decían en el mensaje, eh, que haya habido negligencia probablemente dentro del MAS o tal vez a, a, algún error ahí, no quita que haya habido un golpe de Estado. Y en tercer lugar, este, no habrá juicio de responsabilidades porque eh, sería ir eh, en contra de la, sen, de la sentencia constitucional que dice que justamente no, no no hubo sucesión constitucional, ¿no? Entonces, bueno, creo que, que tenemos que ir por la gracias. vía ordinaria y buscar justamente eh, la justicia para todos los que han sido víctimas del gracias, golpe de Estado. Gracias, Pat. <ríe> Dale, a, a, Alem, sí, solo un detalle, eh, todos tenemos diferentes intereses políticos, ideológicos, pertenecemos y militamos quizás en una u otra corriente política e ideológica, eh, creo que es importante reconocer que no es prudente y no es necesario pelearnos con la familia, con el vecino y con la caserita. Recordemos que todos, todos pertenecemos a una sola Bolivia. Muy buenas noches. Muchas gracias. Andrés. Muy brevemente, eh, nos han mentido desde el 2019, con que les sobraban pruebas, con que les sobraban boletas eh, falsificadas, actas falsificadas... Todo mentira, dijeron que la constitución permitía que Janine Áñez sea presidente y sabemos que eso fue mentira, decían que ellos se mataron entre sí mismos, sabemos que eso fue mentira y así constantemente nos están mintiendo. Por suerte las cosas se están aclarando. Miren, yo les digo, no, no fue eh, una sucesión constitucional, fue un golpe de Estado y ya están cada vez más comprobados estos hechos. Los militares, el, transportaron a quien iba a ser una presidenta sin que haya habido una asamblea legislativa que le elija no es una definición hasta casi clásica de un golpe de estado y entonces por ese lado compete un juicio ordinario para janine áñez pero además hay que decirlo aunque se fuese por la juicio de responsabilidades en la asamblea legislativa plurinacional no habría tal juicio no habría justicia para las víctimas sobre todo por la bancada de comunidad ciudadana y les doy una prueba ellos Carlos Mesa en particular, en todos estos meses ha sido el vocero de pedir que se libere a Yanine Áñez, de que se le dé todas las garantías y hasta ahora él no se digna ni una sola vez de llamar de masacre lo que pasó en Sencata y Guayani. Revise usted Ciudadano, en las redes sociales de Carlos Mesa alguna vez dijo que son masacres él mismo. No lo hizo y siempre defiende a Yanine Áñez. En esos personajes no podemos confiar la justicia de las víctimas. Muchas gracias. Gracias, Andrés, Patti, Alem. Gracias, Tadeo. Un placer. Esperamos gracias. tenerte en una siguiente oportunidad. Metes, claro que sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Mil disculpas a, a todo el equipo de producción, a programación. Nos excedimos con 21 minutos eh, y mañana estaremos retornando a partir de las 10 de la noche en otra noche irreverente. Buenas noches. Chao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 Y un animal, y así sin más te vas. Nada se altera cuando mueres. Señores, más entrañables hacen lo posible por borrar tu recuerdo. Pero ¿qué va? Un uh, más sigues aquí y allá. I'm gonna make you